¿qué tal? Soy Xavi Luque. bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a ir con Noruega en el Festival de Eurovisión, eh, año de debut 1960 hasta 2022. Vamos a ver qué nos trae Noruega, mm, os anticipo que es el número uno en últimos puestos. Me parece hasta raro, yo creo que España tiene que estar ahí, ahí también, casi casi. <ríe> pero bueno vamos vamos allá con Noruega en el Festival de Eurovisión. No fueron cuartos en el año de debut. En Palma de Mallorca. En Palma de Gran Canaria. Bueno. Padres. empate... unos cuantos países, el 16, el 15, el 14, el 13... por lo menos 4 aquí no hay vídeo por lo que me dejáis en los comentarios entiendo que fue un accidente que hubo algo de un incendio en el festival tengo que buscar información sobre esto porque me parece curioso Alguien muy joven, ¿Qué es esto? What? <risa> bueno, en Madrid fueron últimos. Qué joven, ¿no? La chica. en el canon de 4 el mismo año que un y muy parecido al peinado y el vestido, ¿no? Me gusta su voz. Hari, mama, Okay, the Ultima okay, Oh, De nuevo, lo ha dado todo, eh. <laughs> Chica más bella. Bueno, me imagino que no es un canto típico de Noruega. Quiero pensar. Últimos. parecido a en catalán en catalán se dice de Esta canción me la sé fa, oh my god no wey wow Super look. Bueno, el triunfo de Noruega en el 85, la canción mítica. muy buena la canción ¡Pelo! ¡Ay, parece que se ha electrocutado! ¡Ay, las modas! <ríe> también es muy joven. Empate, pero en último lugar. No, no de las mejores. Bueno, año de mi nacimiento, no el 93. Me gustaba el sonido. Bueno, otro triunfo de Noruega, en el que España quedó segunda. Segundos. Pero es que las dos eran muy buenas canciones, me encanta Nocturne. Me encanta este tipo de música, como la canción que ganó en el 95. Me, me calma, me calma. Bueno, segundos al año siguiente. Súper bien. San Francisco Últimos, de nuevo Pues a mí, la verdad Está bien la voz A no mí me gusta ¡Qué looks! <risa> ya estamos en los 2000 y se nota Últimos en 2001 Bueno, últimos en 2004, a mí la canción me gustaba, la verdad, y cómo canta él también. Buenísimos en 2005. Me encanta la estética glam de, de este grupo, la voz de, del solista es tremenda. Y esto es muy parecido al sonido que os decía en, en el 95. Me encanta este sonido celta. No sabría, no sabría cómo describirlo. Muy buena la voz de Christine. Bueno, un título en castellano, en español, en 2007, que no, no se clasificaron para la final. Y bueno, estaba bien la canción. Y bueno, en 2008 me encantó la propuesta. Sobre todo en directo. Ya me gustaba de antes, pero una vez en el estadio, muy buena. Bueno, el ganador de 2009. Muy ganador de 2009, a pesar de que mi favorita era Islandia. Entiendo que esto es un tema grandioso. El canta, toca el violín. Y fue una, una super actuación. No, no puedo negarlo, a pesar de que mi favorita, repito, era Islandia con Johanna. Año en el que fueron anfitriones. Una buena actuación. ¿Por qué? ¿Por qué no se clasificó? O sea, con esto tengo un trauma, yo. O sea, la escucho creo que casi todos los días desde 2011. Estela Muangui, ¿por qué o por qué? Qué injusto. Bueno, últimos. Una canción que a mí me gustaba. <risa> Na, na, na, na. Bueno, Y otro trauma que tengo, con la final nacional de 2013 en Noruega. Tengo todavía el corazón dividido entre Bombo de Adelene y Margaret Berger, que entiendo que es muy buena canción, pero se me quedó eso de, de que fuera Adelene con Bombo. A pesar de que, bueno, esto es una master pieza. Uy. Carl este. Amo a este chico, o sea, me encanta. Me casaría con él. Qué letra, esta canción me toca de lleno. Bueno, es que, es que Noruega también es muy fuerte. O sea, ¿esto? Esto sí que fue... Me encanta cómo quedaban los dos. Debra Scarlett, me encanta su voz, su estética. La letra era buenísima. -sí -sí Otra injusticia cometida contra Noruega. ¿Cómo no se clasificó? Buenísima, o sea. Ella canta tremendamente. Además tiene una parte de la canción que normalmente los largos son al final de la, de la estrofa y ella lo metió al principio y me pareció algo muy curioso. Y bueno, Wolves, buenísima esta propuesta. Bueno, top 10, nada mal, eh. El ganador de 2009, Alexander Ryback. Bueno, fue una sorpresa que quedase 15 en la final porque yo esperaba que quedase mucho mejor entre los 5 primeros Incluso yo lo veía ganando a pesar de tener una competencia fuerte Y bueno, para muchos los ganadores de 2019 Es buenísima esta composición la mezcla del folclore noruego con, con la canción... Eh, brutal, brutal. Espero verlos pronto, mis, de mis favoritas de 2020. A esta mujer la tengo que ver yo en el festival, llevando una canción muy parecida. Brutal, horrible. Sublime. Bueno, en 2021 no fue Ulrike, fue Tix, Tix, compositor de muchísimas canciones famosísimas, con una canción personal, que la verdad deberéis de escucharla, es muy bonita. Y bueno, los lobos, Pikachu, como digo yo en 2022. Fueron la sensación, fueron la sensación de 2022. Súper divertidos. La letra, lo he dicho ya en varios vídeos, me parece un ingenio. Quien ha hecho esta letra es muy listo es muy inteligente. Bueno, pues hasta aquí la trayectoria de Noruega en el Festival de Eurovisión con muchos malos puestos, pero con muchísimas canciones que me gustan, a pesar de, de, de haber quedado en un mal puesto. Lo de Stella mangui fue, bueno, de verdad, o sea, no sé si lo voy a superar algún día. Pero bueno, eh, la llevo aquí en mi corazón, me encanta la canción, me encanta la letra. Y nada, hasta aquí el vídeo de Noruega, si os ha gustado no olvidéis de darle like al vídeo y suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.